Tres gatos. Hay noches en las que querría no tener a dónde ir. Buscarme un hotel o una pensión o quizás entre los árboles una mansión tan solo frecuentada por gatos, como los que vi anoche, apostados bajo un tronco. Uh, apostados bajo un banco. Bajo un tronco. No se puede estar apostado bajo un tronco. Eran tres y no se parecían más que en la posición y la mirada que parecía atravesar la intemperie. Talmente parecía que no les asustara en absoluto no tener a dónde ir. No tener a dónde ir.